Hola hortera, uh, el invierno ha empezado en el huerto y yo he decidido en el canal que vamos a hacer una, un tour por el huerto cada mes, porque a veces lo vamos a ver mejor y a veces no tanto, pero me da la oportunidad de explicarte cosas que normalmente no haría un vídeo con ellas y ahora lo verás. Uh, vamos allá. Bueno, vamos a hacer el vídeo seguido como, como hicimos la última vez. Bueno, aquí las gallinas, el gallo haciendo de las suyas y como que tengo la mano, eh, todavía tengo el dedo roto y todavía voy escayolado, pues bueno, ya lo veis que el, lo que son las hierbas en medio del, del huerto, pues, pues claro, se han ido esfasando en este mes y medio, no puedo pasar la esbrozadora. Bueno, pero está bien porque te haces una idea de si quieres hacerte un huerto uh, tipo, tipo bancales elevados, pues ves un poco qué mantenimiento puede tener en un mes y medio esto en otoño, ¿vale? Fijaros, mucha malva, ¿veis? Mucha malva. Os pongo arriba el enlace con las plantas bioindicadoras y así veréis qué quiere decir la malva. Y fijaros que hay mucha malva en el camino, pero en los bancales no hay. Eh, las habas, ya lo veis aquí, que, que están, están sufriendo ya la, la primera... Hoy es la segunda helada. Hoy es la segunda helada que hemos tenido. Y estas son de variedad um, Aguaduce, que es una variedad de 1880 y pico. Está, está documentada documentada en esa época, es más anterior, española. ¿eh? Y aquí lo que veis, estos son los pimientos. los pimientos. Y aquí esto tan bonito que se ve ahora sí tipo frozen. <risa> es la perilla, ¿vale?, que he decidido que lo dejo. Arranqué algunas perillas, porque ornamentalmente son de color rojo y la verdad es que en casa hacen un ramo seco tremendo, pero le he estado dando vueltas y este año hago un experimento y a ver qué pasa. Ahora, con lo que ha helado todo, pues no sé cómo va a ir la cosa, pero uh, sabéis que la berenjena, uh, la berenjena es arbustiva, el pimiento es arbustivo. En principio, con las heladas quedan, quedan fritos, ¿vale? Pero uh, voy a probar este año, no arranco ni la perilla ni, el, ni, las, ni los pimientos porque quiero que me hagan de tutores de los guisantes, de los guisantes enanos. Y en este caso es la variedad rondola que he plantado aquí, todavía no ha germinado. Los guisantes tienen algo que a mí uh, me, me perturba, que es que tardan 15 días siempre en, en, en germinar y, y bueno. Y además aquí me pasa una cosa, que es que veis aquí el risco, es precioso, ¿eh? Esto es fabuloso, pero a las 3 de la tarde el sol se me pone allí detrás. O sea que tengo una insolación ínfima en este huerto. De hecho, yo sé que este huerto no es bueno para hacer, eh, para cultivar en invierno. Pero para el canal será útil pues para que te pueda enseñar varias cosas al respecto este, este bancal, si lo recordáis del último tour, os decía bueno, aquí me está saliendo lengua de vaca, rumex crispus esto quiere decir que el suelo aquí hay un bloqueo de nutrientes aunque los nutrientes están ahí y no sé muy bien qué voy a hacer bueno, pues la mano escayolada me ha ayudado a decidir qué hacer y no he hecho nada lo que he hecho es ir cortando las, las acelgas este ya es el, el, el, este ya, ya es el, el segundo corte y ahora uh, ya se, se acabó lo que se daba. Con las heladas la celga no, no tirará muy bien. Y a no ser que las tengáis contra una trampa de sol o que las tengáis bien protegidas, pero con heladas intensas no... Entonces, bueno, seguramente que, que en el próximo tour ya no estarán aquí. Aquí teníamos las remolachas, ¿vale? Y anteriormente... ¿Qué había habido anteriormente? Hostia, ya no lo recuerdo. Bueno, lo tendría que consultar. Por esto va bien tenerlo apuntado. Y fijaros que ahora he puesto habas. En este caso eh, también son aguadulce, ¿vale? Y las he plantado... No, no son aguadulce. Perdón, estas son las reina mora, ¿vale? Que no las he encontrado en ecológico. Y bueno, esto que llamamos en permacultura la ley del 80-20. No me gusta que la semilla venga tratada. Pero es la única manera que tengo de empezar a hacer semilla ecológica para mí, ¿vale? Entonces eh, el año próximo... Ya plantaré las que son mías y con mi semilla. Bueno, ya veis el perejil que, que está aquí haciendo lo que puede el pobre. Y entonces vamos aquí con este bancal y aquí lo que tenemos son las, uh, los guisantes. Pero estos guisantes son uh, del tipo... Um, um, ah, uh, come todo, come todo, ¿vale? Y bueno, pues ahí están. Empecé a poner ya la cuerda para que empiecen a trepar. Tengo que poner más, está claro que sí. Y están, ahora están bastante, bastante fritos también con el frío. ¿eh? Ah, haremos un vídeo próximamente y hablaré de la insolación y de la importancia en invierno. Y ya os podéis imaginar por dónde va a ir. Las coles, bueno, estas coles necesitaban las fotos sobre chinches. Dejamos que, que fueran haciendo lo suyo y algunas están mejor que otras, comeremos col, eso sí. Veis que también hay, hay bastante, ves que están como comidas, hay bastante uh, uh, caracola. Y este es uno de los problemas del acolchado. Esto que en, per en permacultura siempre se acolcha, esto es falso, es falso. Se acolcha cuando puedes, porque en este caso, si yo tengo mucha caracola, uh, lo que no tiene sentido es que vaya haciendo tratamiento contra el caracol y al mismo tiempo les, les facilite el hábitat, ¿no? Lo que tienes que hacer es no acolchar en este caso y buscar otras estrategias. Huit, huid de la gente, huye de la gente que te da recetas para todo. Porque, ...porque te puede traer problemas... ...esto que veis aquí son las berzas, me encantan... ...son más rústicas que la col... ...son mucho más rústicas que la col... ...pero uh, resisten muy bien las heladas... ...de todo lo que hay aquí es lo que van a resistir mejor... ...y aquí lo que he hecho es poner más ajos... ...no es el momento de hacer ajos aquí donde yo vivo... ...se pueden hacer, ¿eh? según en qué zona estés... ...los puedes hacer a finales de, de, de, de, de, de otoño... Pero aquí se nos hace mejor en, en enero, los que se hacen a partir de enero. Pero bueno, se pueden hacer, no, no es un problema. Y aquí los puerros, los puerros que como que tengo la mano así no he podido ir a buscar la paja, pero me la ha traído mi hermano. Uh, esto ingeniería social básico <risa> gracias <risa> y entonces el, el, uh, nada voy a empezar a acolchar ya para que blanqueen en este caso este acolchado no es para proteger el suelo sino lo que hace es ir subiendo con paja a, a, a través de las de las hojas uh, a través de los puerros para que deje de tocar el sol y es mucho más fácil que usar cartones otras, mm, bueno iba, iba a decir tonterías, no voy a decir tonterías pero pero bueno, haceros lo fácil, ¿vale? Hay un vídeo, os lo pongo arriba, sobre cómo blanquear los puerros. Y los puerros sí que aguantan muy bien las heladas, ¿eh? Estos van a estar aquí, aunque tengamos temperaturas uh, de lo peor. Vamos a seguir dando la vuelta al mandala. Aquí están lo que queda al gallinero. Este, esta primavera le vamos a dar caña. Y aquí habían tomates. Y he conservado las cañas, igual que lo he hecho allí, con aquellas. Porque también he puesto, en este caso, guisante alderman y también voy a aprovechar el entutorado, y bueno, es una rotación que está bien. En principio no repetirías dos cultivos de frutos, los tomates es un cultivo de frutos, y a continuación, tanto si haces biodinámica como si haces eh, una rotación como la, que, la de Bert, vale que es la que yo sigo, o el sistema Kentai, pero el... el bueno, no tiene, más, no tiene más problema en este caso, te la puedes saltar de vez en cuando, porque el, el guisante al ser leguminosa, fija nutrientes en el suelo, lo que no puedes hacer es estar plantando cultivos de frutos siempre a continuación. Si yo después de aquí, de los guisantes, eh, pongo llegado el momento pimientos o berenjenas, entonces sí que va a, haber un, va a empezar a haber un déficit de, de potasio en el suelo y la cosa no, no va a funcionar bien. Y lo mismo, ¿eh? los guisantes les cuesta un montón germinar, en fin, es lo que hay, ya lo sabemos y y, y, y bueno, en fin, así es la vida. Entonces vamos allá abajo con lo que hay detrás de las coles. Si os acordáis, bueno, este es aquí el bancal de prueba. Al tener la mano así, yo ahora lo tendría ya cubierto de paja y esto estaría subiendo más de temperatura. Estos son todos los tomates que tenían mildío. Y aquí voy a plantar tomate. El año que viene vamos a hacer esta prueba, piloto si realmente eh, no hay que compostar. Y es un anatema y puedes ir al infierno si, si compostas las plantas que han tenido hongos. Uh, yo tengo claro el resultado que va a haber pero lo vamos a ver en el canal vale más una, una imagen que mil palabras suscríbete y aquí tenéis el, eh, el bancal donde hice el cultivo de montón la primera vez me estoy congelando seriamente la punta de los dedos, <risa> o sea que este vídeo no va a durar mucho más. Y veis aquí los ajos tiernos que puse pues como algo de transición. Aquí tendrían que haber ido coles. Y además veis aquí en medio que están con las puntas rizadas, las escarolas. Estas escarolas no estaban previstas, no estaban en el, en el programa de, de cultivos que, que tengo, pero se las regalaron a... A mi pareja, Ana vino con, con una caja llena de escarolas que había hecho un compañero de trabajo. Bueno, pues, pues era un buen sitio también para estar. Este bancal, cuando hayan pasado los ajos tiernos, no van a durar mucho. Um... Todavía estará muy fuerte a nivel de nutrientes porque no, no, son, no son ni la escarola ni el ajo tierno, es muy, muy exigente en nutrientes. Y aquí seguimos con el compostaje, este sí que es el que, el que me gusta, el que hago siempre en el huerto, que es ir alternando con la rotación de cultivos uh, el compostaje directamente en los bancales. Y aquí también van a ir tomates, van a ir tomates, pero claro, se habrá compostado esto dentro de poco. Voy a introducir um, gusano californiano cuando me quiten la escayola, sé que dentro de la fosa séptica está lleno. Y bueno, haremos acopio de, de valor y abriremos la fosa y voy a tirar aquí mucho gusano californiano que van a contribuir a que este compostaje, además del termocompostaje, pues se afine mucho en todo lo que es el perímetro. Ya lo explicaremos en detalle. Y aquí lo que veis, bueno, yo lo primero que veo es que aquí ha venido la gallina, se ha colado, o sea que tengo que volver a montar el pastor eléctrico, tengo que volver a activarlo. porque. Y aquí lo que hice es plantar avena. La avena eh, es, no es el momento de plantarla, pero bueno, lo que quería era introducir carbono, introducir materia orgánica, es un abono verde, y, y quedaron mucha, muchos espacios, en, bueno, vacíos lo veis, precisamente porque pasó esto mismo, y ya veis qué es lo que había plantado, pero ha llegado la gallina y me lo ha vuelto a liar. En fin, eh, control de los recursos biológicos, esto en permacultura eh, es, es, es un principio, y bueno, está claro que el pastor eléctrico no me gusta, no es la mejor solución, pero es que es la única manera de, de tener un huerto en condiciones. Ahora he tenido la avena uh, creciendo de forma caótica y ahora voy a tener también las habas. Esto me fastidia, pero bueno, así es la vida. Mira, no lo había visto todavía. Esto es que entró ayer. Bueno, aquí también más... más um... Más perejil, que ya está, está visto para, para sentencia. Y aquí veis que bueno, ha cogido bien lo que eran las alcachofas. Y hasta aquí el tour de, de, este, de este mes de noviembre del 2020. Ahí abajo las ocas. Uh, sigue saliendo el sol. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.